tiempo, de que esa resurrección usted puede resucitar en, la, en cada problema que tenga usted en su vida, de que usted puede resucitar en la problemática más angustiosas que tenga, ponga la mano de Jesús y verá que todo va a pasar bien, las bendiciones para cada uno de ustedes en su casita, así arrancamos esta tarde y vamos entonces a hablar un tema sobre el feminicidio que está acabando no simplemente en República Dominicana sino a nivel de América Latina y parte del mundo porque feminicidio señores entre un hombre y una mujer pero un solo cuerpo en base a la comunicación, no en base al sexo porque hoy en día se está viniendo más sexo que la comunicación hoy en día ya la pareja no es una compañera sino un producto que algunos hombres dicen que es de él no es así, y eso está llevando a una violencia terrible en cada hogar. Ya, o el feminicidio, usted lo ve en todas partes del mundo, más en República Dominicana, donde el machismo arriesgado, creen que esa mujer es suya, creen que usted puede hacer lo que quiera con esa mujer. No, esa es su compañera, la que usted eligió para comunicarse, para expresarse Para hablar de los problemas eh, Que tienen a lo interno de la casa Pero hoy Hay muchos problemas Debido a las redes sociales A los whatsapp Y yo ha traído Esos problemas terribles dentro del hogar Por no tener una comunicación Transparente y diáfana Mira eh, Estas son mis redes Con quién tú te comunicas eh, Con quién tú hablas tiene que la mujer a veces robarle el celular a la mujer, al hombre, que está prohibido, porque eso está constitucionalmente usted no puede eh, tratar de ver con quién usted se comunica, porque eso es algo privado. Pero si las parejas se compenetran en la parte comunicacional, yo creo que eso no puede suceder, porque la comunicación es amplia. Y hoy en día hay violencia fuerte y se está analizando algunos sociólogos que parte de las redes sociales, de los benditos whatsapp, de Instagram, y Twitter, pues, se, a veces las parejas descubren cosas que llevan esto a un problema a lo interno de un hogar. Por ejemplo, el índice amarto de feminicidio tiene México. México es bastante grande, bastante amplio. Pero, en la parte eh, de Guatemala si usted se va a la parte de Colombia de Chile de Argentina pues entonces vamos a compararnos, vamos a transformarnos en los países más o menos semejantes a nosotros Costa Rica que tiene 50 mil kilómetros cuadrados Guatemala tiene 100 mil kilómetros cuadrados pero vamos a Puerto Rico que es más pequeño que nosotros ¿qué está pasando en el mundo de hoy frente a la mujer hoy en día el hombre si vamos a ver los años 70, 60, 50, que las mujeres comenzaron a trabajar, y para eso fue un fenómeno extraño, en la primera guerra mundial, comenzó el trabajo de la mujer, que manejaban ya hasta tanqueta, y eso era algo sorprendente. Ustedes se, usted se recuerdan que en Chicago, del año 1886, que la mujer exigían que fueran ocho horas y no diecis horas laborables y que le incendiaron una huelga y se levantó a nivel del mundo una revolución obrera. ¿Cuántas transformaciones han hecho la mujer en exigir su derecho, que es su derecho? Y el hombre debe respetar el derecho de la mujer. La mujer... Es el mártir, como yo le llamo. En los años 70 era la mujer que era para planchar, para trapear, cuidar a los niños. Esa era la mujer que el hombre iba a trabajar mientras la mujer daba valores a los niños, le daba el seno, cuidaba de ellos, amamantaba esa familia en base a los valores y los principios. Esta libertad que se le da a la mujer de que ella se prepare, se capacite, porque de antes había un machismo arraigado, donde la mujer no podía hacer nada si no era el hombre, el macho de la casa. Pero no, ya el tiempo ha cambiado y tenía que ser así que la mujer se ganara su espacio como ser humano. Y ese espacio la mujer se lo ganó en base a las luchas organizadas a nivel mundial de que ella también puede aportar a la sociedad de que ellas pueden trabajar también y aportar desarrollo conjuntamente con el hombre y avanzar en la sociedad. Pero en Latinoamérica nos quedamos arraizados con ese machismo, de que creen que la mujer es una propiedad y de que deben utilizarla a la hora que quieran. No, eso no es así. Eso no es así. La comunicación es el eje central en la pareja. Después va a secundario el sexo. Pero si no hay una buena comunicación, no es muy sexo. Pero ya hoy, y lo dije en estos días, señores, vamos a poner a la familia en estado de emergencia. Porque ve tanto feminicidio. Yo escuché una narración ahí que está viendo un juicio de Salcedo y da pena. Cada vez que matan una mujer, ¿cuántos hijos huérfanos dejan? Y el padre preso, la abuela, el tío encargarse de su niño, esa niña, sin saber por qué matan a mamá, por qué papá está preso. Eso es terrible, que va a le va causando un trauma al niño psicológico y psicomático a la vez. Y esos niños van creando con unos valores y con unos odios y rencor al ver que hay dentro de la familia maltrato, a ver que dentro de la familia se están golpeando. ¿Cuántos niños hoy están huérfanos? Porque sus padres no entendieron nunca, nunca entendieron de que ambos son complementos. De que tú buscas la parte femenina porque te hace falta, de la mujer buscas la parte masculina porque le hacen falta. Pero la humanidad no ha entendido eso. Ve a la mujer como un objeto sexual. No, es un ser humano que siente y padece igual que el hombre y tiene la misma necesidad igual que el hombre en la parte del sexual. Pero, lamentablemente, hemos llegado a un punto de que se debe transformar y buscar soluciones. Hoy en día, tanto las religiones, tanto los movimientos de femenino, tanto... Eh, la justicia Tanto las leyes que se han creado Está la ley 2409 Sobre violencia intrafamiliar Está la parte de la ley 136-03 Sobre Sobre niño y niña adolescente Entonces Se han creado leyes para proteger Para proteger la familia Para proteger la violencia contra la mujer Se han creado muchas leyes para que ese ser femenino sea protegido con todo el amor posible y si una persona no se entiende pues sepárense porque si se acabó el fuego que tenían como dice me dijo una vez Isabel doña Isabel que es padre cáncer de Jamaica una que me dijo a mi inglés me decía oiga Rodríguez la pasión y el amor tiene a confundirse la pasión es destruir como la llama que quema rápido y el amor es construir, el amor es poner una zapata fuerte para que el edificio nunca se destruya. Y cada día más valorar el amor a su pareja. Ese amor sentimental, ese amor constructivo, ese amor te lleva a la solidaridad con tu pareja, a la comprensión, a una buena comunicación. La pasión dura 15 años, 20 hasta 30 años y después se acaba. Pero el amor de corazón nunca termina. El que termina el amor de interés, el amor de dinero. Me casé con este hombre para que me mantengan, pues yo no lo amo. No, no hagan eso de por Dios. Si usted no ama a alguien de corazón, no se casen porque ese no es su pareja ideal, a lo mejor termina de una forma amigable, sin golpearse. Y si tienen hijos, decirle la verdad a los hijos, reunirlos, decirle, miren, su mamá y yo hemos decidido separarnos porque aquí no hay nada que buscar. Esa pasión se acabó, no hubo un amor, se confundió con la pasión. Y eso es lo que está pasando hoy en la sociedad. Redes. De comunicación Problemas Pero la solución está en la comunicación Entre la pareja Para que haga menos feminicidio Ojalá que usted haya escuchado este mensaje Que humildemente Podemos aportarle a ustedes Porque es una preocupación No simplemente De nosotros como comunicadores O como periodistas Sino de la misma sociedad que exige Buscar soluciones a este problema Feminicidio el Estado tiene la ley, el Estado regula y nosotros ciudadanos no cumplimos. Así que si usted tiene a su parejita, se la doy un beso, la manita, caricia, dile mi amor te amo, te quiero, no la mates. Date cuenta que ese primer día que tú la tienes en tus brazos, como no la conociste, la enamoraste. Date cuenta que ese día, cuánto piropo le tiraste, de cuánta cartas, cuánta, cuántos email enviaste, cuántos WhatsApp enviaste para conquistar a esa mujer hoy en día. Y para que tú venga hoy la matras Y para eso la conquistaste. Entonces, si tú tienes tu pareja a tu lado, pásale la manita hoy. Dese un besito, un abrazo. Y dile que te amo y que cualquier problemita, porque el hogar es como las flores. Hay flores y hay espinas. ¿Usted ha visto esas flores rojas? ¿verdad que sí. ¿Qué tiene la flor roja debajo de ese cupullo tan bonito, esa flor? ¿La tiene espina. Cuando te va a agarrarla, seguido le puncha porque también el hogar espina. Pero dentro de la está la felicidad. Por eso dicen, cuando una mujer va a dar luz, el dolor es fuerte. Y cuando viene esa criatura, qué felicidad y eso nos da un ejemplo a nosotros hay dolores duros, porque la felicidad está a doblar la esquina hay dolores que matan pero al final usted encuentra la felicidad la felicidad no la busca en el dinero busca en su interior entonces hombres y mujeres entiendan esto por una vez el amor une el dinero destruye. El, la, la pasión es como usted tiene hambre y quiere comerse de mejor, la mejor carne del mundo, se la tira y después pasó eso, ya, ahí terminó todo. Usted sabe dónde va a evacuarle esa carne. Pero el amor no. El amor es tratar de que las heridas... ...se conviertan en el pasado... ...de que el perdón prevalece... ...de que el perdón lleva... ...a la conciliación entre las parejas. ...tratemos de amarnos más... ...y golpearnos menos... ...que viva el amor... ...que viva la mujer... ...esa mujer valiosa... ...esa mujer que se entrega a un hogar... ...esa mujer trabajadora... Esa mujer que de que sale el sol hasta en la noche trabajando, forzándose junto con el marido para crear una sociedad con todos los valores que se llama la familia. Fuera la violencia en el hogar, que el Espíritu Santo esté en cada hogar a esta hora y que la bendición en al hogar y que reine el amor y la paz y la felicidad y que entiendan que las problemáticas siempre existen, nadie es perfecto en la tierra, cada quien mirse a sí mismo que nadie es perfecto, nadie es así.